familia Gaptime, Mi nombre es Andrea Alfaro y seré quien nos acompañe en este recorrido. Como formadora en Didacnet, cuento con una dilatada experiencia realizando cursos formativos sobre el uso adecuado de Internet, de las redes sociales y de las nuevas tecnologías en cientos de centros escolares formando a miles de alumnos y alumnas y a sus familias.